les saluda henry pineda y les invito a suscribirse a mi canal aquí algunas recetas algunos truquitos digitales para trabajar con las máscaras de capas dentro de photoshop primeramente vamos a tener activo el panel de capas si no está activo nos vamos arriba a ventana y vamos a poner la opción capas Muy bien, qué es lo que vamos a hacer aquí pues en la parte inferior vamos a añadir una máscara de capa así que vamos a dar un clic acá voy a hacer un zoom para poder explicar mejor lo siguiente si nos fijamos muy bien está activa la miniatura de la máscara de capa porque está resaltada aquí en estas cuatro esquinas si doy un clic ahora está resaltada o está seleccionada la capa pues me voy a quedar en la máscara de capa si nos fijamos muy bien está de color blanco voy a presionar la tecla b o voy a seleccionar la herramienta del pincel y con un color negro por delante yo puedo borrar sobre la máscara de capa que es lo que estoy haciendo en este momento estoy borrando sobre la máscara de capa ¿Cómo sé que estoy borrando sobre la máscara de capa? Pues bueno, voy a dejar de hacer esto y me voy a fijar muy bien en la miniatura de máscara de capa que aquí está borrada la máscara de capa. Es muy importante esto. Para restaurar o para recuperar, si es que por ejemplo cometí un error por acá, voy a invertir el color en la barra de herramientas, voy a poner el color blanco y con clic y arrastrar ahora puedo recuperar la información de esta imagen que está aquí. Ok, también puedo hacer esto, puedo presionar la tecla de shift click, puedo ocultar y shift click puedo desocultar la máscara de capa o si quiero ver solo la máscara voy a presionar la tecla de alt click y ahí puedo verla y con alt click para otra vez desocultarla. Si no quiero esta máscara de capa pues la voy a arrastrar y la voy a botar aquí al tachito de la basura y voy a poner si pongo la opción borrar, me va a regresar a la imagen anterior, a la imagen primera. Puedo, puedo poner cancelar, no pasa absolutamente nada. Y aplicar se va a quedar este efecto que está acá. Yo voy a poner la opción que dice borrar y voy a regresar a su eh, fotografía original. Y para terminar voy a hacer lo siguiente. Voy a elegir el marco elíptico y voy a crear una selección aquí sobre la imagen. Voy a colocar una máscara de capa. Si doy doble clic sobre la miniatura de capa, me va a aparecer el panel de propiedades y eh, donde dice calar o desvanecer, voy a arrastrarlo hacia la derecha para poder, si ven, ya no tener ese borde duro que tiene la imagen, sino poder suavizarlo el mismo. Realmente los efectos con máscara de capa son muy buenos y lo que vemos en internet, la gran mayoría de imágenes tienen máscaras de capa.